Buenas noches a todos, ¿qué tal? Eh, ya estamos por aquí otra noche más en esta Funny Cup eh, como cada miércoles, campeonato organizado por RRS Ray Room Spain y empezamos. I'm fighting for my cause When is my ghetto, to stay without that I will be lost I will finish you the with a drunk girl on my back I better with a dollar just a ride in I can't find Bueno, pues tercera ronda ya, no perdón, cuarta ronda ya en esta ocasión tenemos Hungaroring, eh, el circuito GP, la variante GP. Y antes de nada saludar a mi compañero en cabina, tenemos a Esteban Maurer aquí eh, en esta Funny cap. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Fran, y muy buenas a todos los espectadores de Race Room Spain. Estamos aquí en este circuito de Hungaroring, a 30 kilómetros de Budapest. El circuito consta de 14 curvas, 8 de derechas y 6 de izquierdas. La longitud de este circuito es de 4.3 kilómetros y fue inaugurado en 1986. Joder, bien has preparado, eh. <risa> Bueno, antes de nada, saludar a todos los que nos estén viendo en directo y luego que los que nos vayan a ver luego en diferido. Eh, comentaros que estamos retransmitiendo en Twitch y en YouTube. Eh, saludar a la gente que esté por el chat y nada, preguntarle antes de nada cómo se escuchan las voces, si se me escucha bien a mí, si se escucha bien a Esteban Maurel y, a, y el sonido de los coches siempre es también bastante importante. No, ya tenemos ahí a Simo Mil en este tiempo de práctica en esta sesión de práctica y con, con el mejor tiempo y de hecho ese primer sector lo viene mejorando sí parece que ya no le va a dar tiempo a acabar la vuelta pero venía muy fuerte simón simón que bueno ha marcado mejor tiempo con diferencia por lo que hemos visto a dos segundos del segundo clasificado en esta sesión de práctica Bueno, pues da comienzo la sesión de práctica. Eh, tenemos 15 minutitos de, de práctica. Luego recordar que son la fánica del formato de a dos adob mangas, eh, dos carreritas. La primera de 20 minutos y la segunda de 30 minutos. Eh, hemos tenido hoy actualización en Race Room y venía una actualización para este coche también eh, se mejora la física y bueno creo que es la actualización de, de físicas de, de los neumáticos y, y la que habían implantado en coches más nuevos si sí, esto va a ser eh, quizás un inconveniente para los pilotos que se venían preparando estos días atrás eh, les pilla de nuevo a, a todos eh, y bueno parece ser que a Simón 1000 no es que le afecte demasiado por lo que se ve bueno había yo según he estado leyendo había comentarios de todo tipo eh, había comentarios de de que sí se notaba bastante cuando se salía eh, se pisaba el chino perdón cuando se pisa la, la grava y o el césped en este caso tenemos bastantes partes de, de césped y se pierde mucho mucha adherencia en esos neumáticos. Y bueno, y por parte de otros pilotos he escuchado que apenas había, había notado ningún cambio. Sí, también hay que recordar ¿no? que este circuito tiene bastantes escapatorias que no están asfaltadas y es fácil con este coche salirse mucho de pista y el que más se, se salga pues quizás tenga más problemas ¿no? para encontrar ese agarre, un circuito, un garro que yo creo que que es muy bastante revirado. de eh, Incluso la recta uh -huh. principal es, es, es, es corta. Y, y bueno, eh, si me deja poner el track map en esta ocasión, ahí tenemos el trazado de un garro y, y yo personalmente le tengo bastante cariño a este trazado ya que se usa muchísimo en competiciones de tracción delantera y bueno yo creo que he corrido bastante todo yo creo que hemos corrido bastante en este circuito si sí, la verdad es que es un circuito muy revirado tiene unas zonas muy técnicas hay frenadas en subida frenadas en bajada <ríe> hay de todo un poco en este circuito tiene tiene bastante variedad de, de curvas Rectas muy cortas, como remarcabas. Yo creo que va a estar interesante ver la carrera. Pues si sí, todavía no han marcado ningún tiempo de vuelta los pilotos. Ahora yo creo que se dispone Simón O'Meill a hacerlo. Ahí lo tenemos trazando esas enlazadas y viene marcando un tiempo de referencia en ese primer sector. De momento yo creo que todos los pilotos intentarán dar un tiempo marcar un tiempo de vuelta para asegurarse una posición en la clasificación y luego ya intentar mejor mejorar quizá alguna décima eh, ese tiempo eh, teníamos ahí a, a algún piloto eh, por fuera de pista <ríe> cortando el cp <césped. ríe> Ahí viene ya encargando la recta de meta Simón O'Mill, va a marcar ese primer tiempo de referencia, tendremos una referencia yo creo más que buena. Y ahí está, ya este se ha colocado primero 59. a falta de que pasen todos los eh, demás coches. 59-0 eh, marca Simón O'Mill, eh, no Luis marca un eh, 2 a un segundo de Simón, Tony Santa Clara hace lo propio también un 202, jean Claudio croce el piloto de Absolute Motorsports se mete ahí con un 202 también por delante de Tony Santa Clara 203 para Daniel Martínez, Marcelo Giordano del Locos por el Simu 203, 203 también para Antonio Merino. El 2 estoy viendo que ha marcado David Nomo, Fernando Meneses. Luis Peixoto también un 2 Bueno, Héctor García ya ha marcado un 2-0, joder. <risa> pues... Es curioso porque no hay, no hay ningún piloto que haya marcado 2-1. <risa> sí, es verdad. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a Enon Luis que. A ver, eh, aquí me está fallando algo. Porque ese piloto no, es, no me está marcando el piloto que es. A veces pasa, ¿eh? Uh -huh. A mí también me ha pasado alguna vez. Ahora sí. Luis Peixoto, tenemos ahí el piloto del cacahuete Tingorica, liderado en esta ocasión por Tony Santa Clara, el cual, si no me equivoco. Antonio Merino, Antonio Merino me parece que es del cacahuete Tigoneca también, creo. A eh, ver, lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar porque tengo mis dudas si es. Es del equipo. Madre mía, vaya cabecita que tengo. <risa> No, no sé si es del equipo Platypus RT, sino me mata Juan. <risa> no, bueno, pues no tiene puesto el nombre del equipo, pero por la skin eh, si siete cacahuete -Tingoreca. Vale. Se lo tiene que poner, se tiene que poner ahí el nombre de, del equipo para que lo veamos. <risa> sí, la verdad es que esos son los pilotos los que... Eh, en el menú de. en el perfil de Room tienes que poner el nombre del equipo si pertenecen a algún equipo para que aparezca la retransmisión. ¿Alguna vez nos han comentado eh, hey, ¿por, qué no sale, por qué no ponen mi nombre de equipo? No sé qué, y lo de los demás sí. Pero eso sí vosotros los que ponéis. El nombre que queráis, que sea reconocible. Eh, recomendamos que sea el mismo del Discord también. Para reconoceros fácilmente y bueno y aprovechar también para poner el nombre del equipo si pertenecéis a uno. bueno ahí tenemos a carlos bello caldero que está que pasa de la p16 a la p14 mejorando ese tiempo y ahora mismo tiene un 205 Jean -Claudio sí, tenemos ya cuatro coches rodando en ese 201 que comentábamos antes que no había nadie ya hay ah, cuatro Miguel que han marcado Bedoya. 12 de 1. Así es. Miguel Bedoya, Jean-Claudio Croce, Luis Peixoto y Daniel Martínez. Bueno, exactamente el mismo tiempo, Luis Peixoto y da Daniel Martínez. Eh... Eh, eh, unas pocas décimas los separan. Hoy, hoy me ha pasado... <risa> marcado el mismo tiempo exactamente era nos hemos reído ian navarro y, y yo desde aquí un saludo para para ian colega de stream racer y, y bueno también ha participado muchas veces por aquí y, y ojito con simón mil que viene mejorando ese tiempo de vuelta el segundo sector lo marca en morado también bueno, todos los dos sectores los dos mejores Sectores absolutos en tiempos y este este de tercer sector, si no la caga mucho, yo diría que, que va a conseguir un gran tiempo. Veremos si ese tráfico que lleva adelante no le afecta en esta última curva. Incluso podría llegar a colocarse a ese rebufo del Porsche que lleva adelante. Son todos Porsche. Si, sí, quizá le venga, bien, ¿no? está bien, está bueno, ahí está, ahí está, Cuenta ha mejorado 5, ese 8, tiempo de vuelta. 58. Tiempo in sí, sí, tiempo impresionante. Bueno, por lo que estaba comentando que habíamos marcado el mismo tiempo, me he puesto a marcar en la competición de, de Porsche a ver si me llevaba me meto entre los 500 primeros para llevarme ese Porsche RSR. Y, y bueno, y no sé qué, qué tiempo he marcado, había un momento que había marcado un 2:14 02, y era exactamente exactamente la misma milésima todo igual a, al mismo tiempo de que había marcado vías navarro ha sido ha sido curioso cuando bueno, y bueno luego he conseguido mejorarlo pero no mucho he conseguido bajar del 214 pero bastante bastante apurado Alguna vez me ha pasado a mí también con otros pilotos de estar haciendo, estar marcando tiempos y que grabar prácticamente ese, ese crono en la misma milésima. Joder, es que vamos, que una pista como es para que, que tienes dos minutos y pico. Sí. Es muy difícil marcar la misma milésima. Uf. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos pilotos, al final siempre sí. puedes coincidir con uno. Así es. Bueno, de momento la, la tabla de clasificación, eh, la de lidera Simón O'Meill, seguido de Héctor García un segundo con dos. No, Luis... Sí, atención ahí. porque viene mejorando, ¿eh? Viene mejorando Héctor para seguir en esa segunda Yo posición sí. quizás, pero... Se Puede poner a medio segundo de Simón, vamos a ver, a casi, casi un segundo, está bastante bien el tiempo. Recordar lo bestia que puede llegar a ser Simón, eh, trazado que se conoce a la perfección. Y, y bueno, y ya lo que haya entrenado con estos coches. Eh, tenemos a Eno Luis ahí en P3, eh, Gian Claudio Cross, el piloto italiano, P4, Miguel Bedoya P5, Luis Peixiotto P6, Daniel Martínez P7, Tony Santa Clara, lo tenemos ahí en P8. Marcelo Giordano P9 y Antonio Merino, que acaba de quitar la posición, dura. en P10. ¿Crees, Frank, que, que hoy sea el día de no Luis, que no cometa quizás los errores que cometió en las anteriores carreras? Pues bueno, no sé si será su día, pero el circuito no, no inspira mucha confianza. No acompaña. No acompaña, porque <ríe> Este circuito es bastante, bastante jodido, eh, no puedes perder, no te deja calma ningún segundo. Y son constantes curvas, va a haber bastante tráfico y, y no sé yo con las nuevas físicas lo que habrán entrenado los, los pilotos. Y, porque claro, quien tenga toda la tarde para entrenar, pues vale. Pero quien haya salido ahora del curro, actualiza el juego y se encuentra nueva física con el coche pues bueno pues puede puede notarlo bastante por suerte o por desgracia hay menos gente trabajando ahora con todo esto de de lo que está pasando en el mundo y quizás eso favorezca no a a que puedan entrenar mejor muchos de los pilotos que tenemos aquí. Pues sí, desde el mediodía ya estaba la actualización implementada. Y, y quien no haya tenido tiempo, pues lo suyo es entrenar con las nuevas físicas y si hay algo que corregir o, o algo que matizar ahí en ese setup o lo que sea, pues es el momento. Bueno, ya queda minuto y medio para el término de esta sesión de clasificación. sigue que Simón O'Mill con una amplia ventaja sobre Héctor García en esa primera posición. Eh, tenemos a Héctor García en esa segunda, como comentábamos. Tenemos a Luis en tercera. Jean claudio Croce en esa cuarta. Y Miguel Bedoya en la quinta posición. Lo tenemos por aquí en el chat de YouTube. Eh, estoy viendo que está Pachi. Eh, dándole ánimos a edu así como mil bueno pues nada eh, comentaros a los que estáis viendo el directo eh, sea en twitch o en youtube eh, decirnos algo de si se escuchan bien las voces y si se me escucha muy bien si se le escucha esteban bien y, y el sonido de los coches por si hay que corregir algo yo creo que, que está funcionando todo bien Bueno, tenemos a piloto italiano Gianclaudio cross en boxes. Eh, a falta de 20 segundos, yo creo que ya último intentos para quien no esté en pista. Y ahí tenemos la, la tabla ya de resultados de la de esta sesión clasificatoria para la cuarta ronda de la Funny Cup con estos Borts 911 del de, de año 93. Simón Gohmier se lleva eh, la pole position Hector, seguido de Héctor García. Eh, no Luis saldrá en P3. Gian Claudio Cross en P4. Miguel Bedoya en P5. Eh, Luis Pichotto P6. Daniel Martínez P7. Tony Santa Clara P8. Marcelo Giordano P9. Y Chefo Dura en P10. Eh, recordar que esta, esta primera manga de 20 minutos eh, va a ser un poquito más al sprint, la verdad. Y. Y notará un poco lo, el desgaste de neumáticos, pero luego en la segunda manga, eh, con parrilla invertida de los 10 primeros pilotos, lo cual va, siempre está muy interesante de ver. Y hay muchísimo intercambio de posiciones en, en, la, en la en el comienzo de la segunda manga. Eh, al ser también de 30 minutos, pues tendrán que conservar un poquito más la, las gomas esos pilotos y, y tener ese pequeño detalle también vista de estrategia la verdad que tener cuidado con las dos primeras curvas que las dos son curvas embudo. son dos curvas que en la salida todo el mundo va a ir a piñón para intentar meterse por donde sea y, y aconsejamos no no tomar uh, muchas deci decisiones muy imprudentes Sí, mantener la, la cautela, eh, sobre todo la primera vuelta yo siempre digo que es supervivencia, que es mantenerse en pista y no, no intentar ningún adelantamiento arriesgado porque apetece muchas veces al ver tantos coches juntos y tantos coches delante y esta es la mía para adelantar a cinco coches de golpe pero no es lo aconsejable. Y bueno, nos comenta un saludo para Enrique Muñoz que está también por aquí, por el chat de YouTube y nos cuenta que el audio perfecto Machi eh, también nos no confirma el, el sonido perfecto bueno pues nada, de pequeño warm up como de costumbre estoy viendo que Divulca, creo que no está de 24 25 pilotos en pista sí. a ver aquí tengo 25 pilotos eh, en el server eh, buena participación eh, Últimamente se ha ido apuntando a la gente. La verdad es que los pilotos han comentado que estos coches son súper divertidos. Y, y yo tengo un poco de envidia sana en el sentido de que me gustaría también rodar con esto, estos coches. Eh, el coche viejo no es lo que más me gusta. La física de Reino la verdad es que lo han conseguido con los DTM, los NSU y los Touring Class y eh, Tienen buena física. Algunos comentan que son NSUs eh, con mm. esteroides sí, ¿no? Bueno, ya queda nada y menos para que se vaya formando esa parrilla. Tendremos un minuto de espera y en cuanto ese minuto termine o cuando todos los pilotos se coloquen en esa parrilla, ya tendremos la la, la bueno, el semáforo en rojo. Bueno, pues ahí. Y veremos esa salida. Aquí tenemos la resta principal de Hungaroring, en el circuito <tose> mítico donde tantos grandes premios se han hecho de tantas categorías. Uh -huh. Y. Vamos a ver si puedo poner yo aquí. Joder, esto de estar sin porta, <tose> <tose> Bueno, pongo ahí los nombres del comentarista y voy a ir poniendo buscando esta cámara la cámara fija tanto me gusta al comienzo de la de la carrera en la primera vuelta vamos a quedarnos con la cámara fija para ir viendo pasar a todos los pilotos por el paso por curva y luego ya en la segunda va, la segunda vuelta ya nos iremos con con las batallas individuales de cada, de cada piloto los bueno, semáforos en rojo vamos a salir dentro de poquito se apagan los semáforos eh, tenemos a simon o saliendo de esa primera posición ha salido bastante bien eh, por detrás sector garcía también sin problemas en esa salida vemos un poco de humo por detrás y vamos a ver cómo se desarrolla esta frena de la primera curva De momento vemos un coche, salirse de pista 2. Eh, de momento sin toques. Bueno, bueno, cuidado con esta curva embajada Bastante técnica, donde con esos neumáticos fríos seguramente veremos algún off track por el exterior. No. Eh, es perfecto. Todo muy limpio, todo muy limpio, la verdad. Oh, ahí vemos a un piloto del cacahuete de Timoreca casi cruzando ese Porsche verde. Bueno, bueno, parece que está todo muy compactado ahora en esta salida, una salida muy, muy limpia. Felicitarlos a todos por eh, no cometer ninguna imprudencia. Sí, la verdad es, que es espectacular ver una salida así, que mínimamente ha habido off -track, un pequeño off-track, diría yo, en la primera curva y poco más. Bueno, Héctor García, que le está siguiendo la estela ahí a un Simón Domingo con esos neumáticos en frío, manteniendo la primera posición. Y por detrás estamos viendo también. ¡Wow! Ahí vamos a. ¡Oh! Vamos a ¡Luis! Que cae picado en la tabla de posiciones. Cuidado al reincorporarse. Yo y... creo que es que se pone nervioso, ¿eh? Yo creo que es un piloto muy rápido. A A una vuelta. A una vuelta. Pero tiene sí que dominar es. esa regularidad en carrera y, y esa constancia, ¿no? Eh. Sí, pero yo creo que es, es por puros nervios. De, de querer hacerlo bien en esa primera vuelta, que tiene un coche apretando por detrás, es difícil de gestionar eso. Bueno, tenemos a Simón y a Héctor García ya distanciados de. El resto de pilotos por detrás también tenemos una pelea ahí, un paralelo. Prácticamente, uh, madre mía, lo que está pasando ahí aquí en esta primera la, curva. Me parece sacado Antonio Merino y le ha dado un pequeño toque por detrás a, a h Durán. Creo que ha sido mayor también veíamos un paralelo por ahí detrás en esta segunda curva entre Antonio Merino y. Daniel Martínez. Tenemos ahí también a Geto peleando esa séptima posición con Modes Gaines. Uh, y toque Geto que Tronas que se sale de pista. veíamos también otro coche que se había implicado en ese incidente. Sí, Geto que Tronas y Modes Gaines, el Porsche Blanco así es y había otro coche bueno que había tenido el toque por ahí pero se ha, se ha librado del, del trompo bueno de momento mucha mucho intercambio de posiciones estamos viendo y, y bueno el, el show que puede mostrar estos Porsche en este trazado es bastante peculiar ¿no? Ojito Antonio Merino que se va a colocar en paralelo, prácticamente está estaba muy cerca de Carlos Bello Calero. Ahora parece ser que ha levantado un poco el pedal y le ha cedido un poco de espacio. Por detrás geto Getronas intentando recuperar esa posición con Modes Games. intentado trazar de una forma más corta esa última curva pero se encara a la recta a esta esta recta tan pequeña de meta la primera y ojo curva, alejandro o... tomeno ojo alejandro tomeno el paralelo también con eh, Rubén artiaga y te dejo hablar, <risa> perdona que te. <risa> Rubén Artiaga, que está en P20, eh, creo que no ha podido clasificar o ha tenido algún problema. Eh, está la, alcanzando ahí a Alejandro Tomeno, lo tiene ya a medio segundo y, oh, y derrape de Rubén Artiaga. Una pena porque venía fuerte. Lástima. Bueno, tenemos a enor Luis también plantándole cara a Daniel Martínez. A, a ese zig en paralelo, no me lo puedo creer. Caben los dos coches en nuestro chino. Sí. Buena, buena, muy limpia y enhorabuena esa maniobra por parte de los dos pilotos. Pilotos pegados. Bueno, bastante. Pero, Perdona. Están todos pegadísimos, no digo que. el momento hay sí, sí. de posición Sí, lo que iba a comentar, que hay mucha acción en pista ahora mismo, sobre todo en esas. Eh, posiciones de media parrilla a partir de ese octavo puesto incluso hasta el décimo quinto luego más atrás también tenemos alguna batalla bueno, bueno madre mía está muy está muy intenso esto ¿eh? yo veo muchos naranjas por aquí y ojo el paralelo también entre Moss games y, y, y perdona y roberto gil que está aguantando, bueno, ahora ya no lo aguanta en esa última curva, pero está, está aguantando muy bien Modes por ese exterior. ¿eh? Sí, ha perdido tracción ahí el Porsche blanco que vemos. Ha perdido un poco de tracción en plena curva y lo ha alcanzado Gueto, Gretronas que está nuevamente disputando la posición a Modes gates Por delante tienen ese Porsche rojo que es Roberto Gil, el cual se acaba de colar. En... Es que, claro, aquí. En este circuito lo que estoy viendo con estos coches eh, ya no es tener un pequeño fallo, un micro fallo como yo llamo, ¿no? ¿Eh? simplemente trazar de una manera o trazar de otra te da alguna decima más y, y te sobrepasa el que tienes detrás. Fíjate que estamos viendo nuevamente a Roberto Gil disputarle la posición a Modes Games. Y secuela modes bueno, me pasan los dos coches ahí. Cuidado ahora. Ese coche, si no recuerdo mal, es de Cacahuete y el coche también de eh, Roberto Gil. Bueno, cuidado porque estoy viendo a Simón miren en cuarta posición. Se ve que ha tenido algún pequeño problema. Ha perdido ahí tres posiciones y. Ostras. Lo cual va a tener que preguntar bueno, si quiere. Ahí está intentando ya recuperar la primera. Ahí está, en la, se coloca en tercera posición. Después de ese paralelo le va a hacer contratrazada quizás, ¿no? Nada, aguanta no muy bien a, ese. A Miguel Bedoya y se mete ya en posiciones de podio. Ahí tenemos a Simón Mire en tercera posición. Nos pues aguanta muy bien Simón O a esos embistes de, de Miguel Bedoya. Bueno, tiene una. Veremos a ver si. Perdón, perdón. Ah, perdón. <risa> Digo, veremos a ver si alcanza Jean-Claudio Croce dentro de poco. Y bueno, como como sabemos que este piloto es un gran piloto, yo no, no tengo muchas dudas en que lo alcance rápido. ¿eh? Mira que Jean-Claudio Croce había marcado de los mejores tiempos en clasificación y, y se está acercando vamos de manera brutal sin móvil. Eh, sí que es verdad que Héctor García ahora mismo se mantiene en primera posición y tiene una oportunidad de oro para ganar esta primera ronda de la, de la primera manga de la cuarta ronda de la fónica. Sí, la verdad es que lo vemos muy alejado de, esa, de ese segundo coche que le persigue. La verdad es que le saca una curva o dos eh, según que tramos. debemos a ver qué. Es, eh, ¿Cómo es eh, la actuación de Héctor? Eh, si es capaz de aguantar eh, un ritmo suficiente como para eh, evitar que Simón mil lo alcance. Que por supuesto ahora ya ha alcanzado a Jean-Claude y se ha colocado en esa segunda posición. Bueno, por aquí tenemos a Carlos Bello Colero que creo que se ha ido a tener un pequeño off -track. Vale, vale, vale. Si sí, me va con el coche bastante dañado, eh, Modes Gains y Roberto Gil, justo por detrás en plena batalla, mantienen la batalla. Eh, mantiene la batalla eh, no estoy viendo a Gueto, a Gueto, Uff, se ha ido a P11, que estaba con Modes y con Roberto Gil. Yo creo que Modes y Roberto Gil habrán tenido algún problema. Y nos vamos a ir con. Juan Claudio Croce que ahora mismo bueno está distanciándose de Simo Mil y nos quedamos con Luis Pesiotto aquí en P6 disputándole esa P5 a Marcelo Giordano de Locos por el Sim. Bueno, ahí está se coloca rebufo de Luis Pesiotto intentando ese adelantamiento sobre Marcelo Giordano vamos a ver en la frenada de momento no está lo suficientemente cerca como para atacar Aquí hay un grupo guapo, eh. Aquí hay un grupo guapo. Traccionando, guapo. Mejor, está ahí. traccionando mejor. Traccionando eh, mejor Luis pechotto que lo va. Lo va a conseguir ese adelantamiento. Tenemos ahí a ese Porsche rojo y blanco que encabeza este grupo, eh, Miguel Bedoya, seguido por uh -huh. Marcelo Giordano con el Porsche negro y blanco. Y por detrás vienen dos. Dos buitres ahí al acecho. Eh, dos cacahuetes, eh, Tanto Luis peixoto como Tony Santa Clara con esos porches verdes. Y luego un piloto muy a tener en cuenta en esa P8 a Chefo Durán con el Porsche azul. Grandes pilotos, sin, sin duda alguna. Hay mucho nivel aquí. Parece que sean. Pilotos lentos, pero sin embargo, son pilotos que, por lo menos, a mí me, me dan una paliza. Bueno, bueno que por lo menos, al final, por lo menos, de ver las carreras. Lo que yo digo es eh, que no hay pilotos rápidos y pilotos lentos. Al final, es, en ese en, en, en, en un combo en particular, puede ser hacerlo mejor o hacerlo peor, pero realmente no no sé luego con sí. otro coche con otro en otro escenario puede hacerlo tú mejor o, o sea, al final es también creo que se trata un poco de, del entrenamiento que que haciendo no un poco al final si estás muy adaptado a un coche pues eh, luego te cuesta cambiar a otro o luego igual te es más fácil conducir otro coche que no bueno Final es cosa también de adaptación de gustos de, de todo un poco. Bueno, ahí tenemos a David Nomo en plena batalla con Ignacio Negro. Ignacio Negro también parece que ha tenido algún problema. Y ojo, los dos cacahuetes que van a adelantar a Marcelo Giordano. De momento, eh, Marcelo se colaba en esa trazada de la primera curva. Ahora es cuando le adelanta ese otro coche del cacahuete de Timoreca. El coche y Tony Santa Clara acaba de adelantar y, y disputarle esa sexta posición que tenía Marcelo Giordano. Marcelo Giordano, que seguramente no se separará de estos dos cacahuetes e y... <risa> intenta recuperar ahí alguna posición. Bueno, yo creo que va a estar interesante Simo aquí Mil, la cosa. ¿eh? Simón Mil que ya tiene, bueno, estamos viendo también a héctor García con un pequeño toque en la parte delantera. Eh, Simón Mil que ya está en P2 y disputándole esa primera posición a Héctor García. Bueno, bueno, bueno, ojito porque viene el tiburón, se lo va a comer. Bueno, bueno viene García, el grande no depredador de, de Simón Mil esto yo creo que lo va a defender con uñas y dientes y tiene seis minutos para disputarle, para defender esa primera posición. Vamos a ver cómo lo hace. Yo creo que van a ser unos seis minutos bastante eternos y continúa aguantando esa presión de Simón ovil ah, Yo no aguantaría ni, vamos, ni un segundo de delante de Simón Ahí está, se coloca Reufo con esta corta recta de meta. Veremos en la frenada si es capaz de alcanzarlo de momento no parece estar a la suficiente distancia como para intentar ese ataque pero si sí la contratrazada veremos a ver la tracción y esa segunda frenada que también uh, tiene bastante tela es una frenada en bajada en la que está, puedes está cometer Cuba, errores Cuba es precioso. Eh, pero no, eh, me parece una pasada eh, a mí este circuito tanto con contracción delantera como contracción trasera me parece una habilidad de circuito muy, bueno, muy bien adaptado no sé los coches se adaptan muy bien cualquier tipo de coche sí que es verdad que es un circuito eh, un circuito el de Ring que no es muy utilizado se utilizó también para muchos eventos eh, internacionales pero tiene ese eh, ese handicap quizás de, de ser un poco utilizado y se acumula bastante polvo sobre él. Y los tiempos de, de vuelta en este circuito a medida que va pasando las sesiones de clasificación o carrera van empeorando. Bueno, pues la verdad es que un Héctor García que está luchando vamos a muerte con Simón O'Meill disputándole esa defendiéndole esa primera posición. Simón Montando no sabe, se muy bien. No sabe por dónde meter el coche. Está defendiendo el interior muy bien, muy bien, el García, sin cometer ningún error. Y no dejándole nada de hueco a, a un Simón Mil. que ahora mismo vemos... ¡Oh! Que no... Trompea a Simón en esa última curva, pierde esa tracción. Del coche tiene 3 minutos 45 para remontar esos eh, 6 segundos que ahora mismo le separan. Veremos a ver si tiene suficiente ritmo como para alcanzarlo. Ahora, jean Claudio Croce eh, ha recuperado esa segunda posición por esa pérdida de tracción de Simón O'Mill. Bueno, parece que la ha recuperado en la frenada. Yeah, continúa en paralelo, ¿eh? Madre mía, madre mía, de, madre mía. Muy buen ataque de Jean Claudio y, pero es difícil, es difícil. Si adelanta Simón Mil quizás sea lo más lógico de es esto. Adelantarlo así un poquillo en la recta y ya está. Bueno, parecía, parecía Simón Mil que no era humano, que era un alien, que podía con todo y de golpe y porrazo se nos ha caído ahí el. <risa> El, el lado alien de, de simón ha tenido esa pérdida de atracción y lo hemos visto pues que se ha puesto nervioso no a, a la salida de esa curva una oportunidad de oro o de platino para héctor garcía quien está bastante alejado ahora mismo de, de simón y va a ser eh, cosa no. difícil de alcanzarlo ya Tenemos ahí también a Luis pisciotto muy próximo ya de Miguel Bedoya en esa P4. A menos de un segundito y... Y le va a disputar la posición en estos dos minutos con que queda ya. Ahí va. Se sale Miguel Bedoya de pista. Estoy ahora mismo a bordo del coche de Nor Luis que también estaba alcanzando a... Madre mía, el autodirector este. Hmm. Enon Luis... El, el directo automático es lo peor. <risa> sí, Enon Luis que está alcanzando eh, a Alejandro Domeno, Casi se le descontrola ahí el coche a Enor Luis. Y parece que tiene algún claro, de vez. momento... La remontada es bastante importante después de ese error. va a intentar quizás a este en, este en esta primera frenada del circuito veremos a ver si se puede acercar a Alejandro Tomeno a, intentando aprovechar ese corto rebufo o, no. eh, saliendo ahí de, que sí de veíamos, esa primera curva al que sí vemos es a Rubén Artiaga y en plena batalla con Pedro Martínez del equipo Portis Motorsports. En esa Ahí está el interior. Curva, creo que va en paralelo a los dos pilotos. Muy cerquita está. Sí, sí, efectivamente en paralelo. Va a intentar eh, aguantar ese interior, Ruberna Esteaga Para. Eh. Fíjate donde empiezan a frenar, eh. Empiezan a frenar súper, súper. Para bueno, ahí está bien. la contratrazada, va a estar eh, entretenida la batalla porque nuevo entre interior interiores para, y exteriores sí, nuevo interior para Rubén artiaga que yo creo que aquí sí va a consolidar esa P15. Esta ahí está. Es tan largas si y coger el interior tiene tiene cierta ventaja. Incluso yo creo que se, que le ha venido bien a Rubén Martínez colarse en esa primera frenada para aguantar bien el interior. Bueno, bueno. Eh... Pedro Martínez, la verdad es que está muy, muy próximo también. A Alejandro también, no lo tenemos aquí también disputándoles a P8 a Miguel Bedoya, que yo creo que le habrá pasado algo porque antes estaba en P6, si no recuerdo mal. Eh, sí, estaba, no, estaba sí, Miguel Bedoya. Estaba con Luis Pichotto, estaba... Sí, Pichotto. Miguel Bedoya ha trompeado, se ha salido de pista, no sé si habrán tenido un toque. Nuevo para y, bueno, Rubén en de... y Pedro Martínez, en esta ocasión tenemos el interior cogido por Pedro Martínez, pero nada, ahora interior para, <ríe> para Rubén Artiaga. No, son, no tal, nos tal. hemos dado ni cuenta y ha terminado ya el tiempo de carrera. Hostia, bueno pues ha, final, ha pasado sí, Ha ganado sí, Héctor eh, García Efectivamente un Héctor García que lo no hemos visto disputa de defender con todo lo que ha podido esa primera posición a un Simo Mil que no ha podido alcanzarlo después de ese de ese mala tracción que tuvo en, en la última curva ¿no? Así es eh. Se nos ha hecho cortísima la carrera, ha estado muy entretenida. Ha habido muchas batallas por posición Pero y mucha. Todavía batalla disputándose esa P19, Gueto, Ignacio. Bueno, bueno, bueno, bueno curva, que esto está. Ignacio, bueno, quedándose en P20, es muy buena posición para Ignacio Negro, que, que estará por por delante de pilotos como Margatel, Tell, eh, Carol Campo, Carlos Bello Calero y Daniel Martínez. Me alegro mucho por Ignacio Negro, que, que siempre se le ocurra para estar ahí y terminar todas las carreras. No es, no es fácil decirlo. Carol Campo llegando de. piloto de Hispania sin Racers, llegando ahí con el coche bastante destrozado y en P22. Bueno, pues primera carrera que se me ha pasado volando y no me he enterado. Estoy viendo aquí eh, daño al 100% de Héctor García, daños de Marcelo Giordano del motor. O sea que Marcelo vaya. ha tenido ahí y, y Caro el campo también. Problemas con la aeronía, aerodinámica de la Aerodinámica. Una lástima también por Miguel ya que en. Uh, se veía en ese involucrado en ese accidente, le ha relegado varias posiciones. Simón Simono Mil que ha tenido esos problemas para eh, alcanzar a Héctor García, quien eh, ha ganado esa primera carrera. Veremos a ver la segunda. De momento, en este warm-up, para que todos eh, estiren un poco las piernas. Bueno, pues tenemos bastante activo el. El chat de YouTube y el de Twitch, eh, Carlos Gallardo, que le da ánimos a Ignacio. Eh, Bernas72 dice: Se me ha caído la conexión, qué putada. Pues sí, tío. Pues, Una putada cuando hay problemas ajenos a ti, eh, da mucha rabia, la verdad. Eh, Rocí Maximiliano, eh, enfoque a Giordano, muchachos, que hay espectáculo. Eh, dándole ánimos a, a Marcelo, a Marcelo Giordano. Patsy nos comentaba que vamos, Edu, que hay tiempo. Eh, al final ha tenido tiempo, pero lo que no ha tenido, yo creo que es un poco de paciencia y, y haber aguantado esos seis minutos ahí detrás de Héctor García, que lo venía haciendo muy bien. Y, y la verdad es que, es que en este circuito es bastante difícil adelantar. Bastante difícil. Si sí, ¿Eh? el piloto de delante está cerrando los interiores por el exterior, es muy complicado hacer un exterior. No decir imposible, si está rodando en los mismos tiempos, muy difícil. Con estos coches, sí que es verdad que el adelantamiento se hace más fácil al ser coches más eh, estrechos eh, entre ejes y también un poco más cortos. Las medidas de los coches eh, son eh, gran parte también de, de estos adelantamientos. Bueno, ahí tenemos el trazado tan peculiar que tiene Gallery y el Trap Map, los pilotos que han salido en este warm up de 2-3 minutos, creo que son 3 minutos. el sí, pequeño quizá retoque un poco el setup de cara a estos 30 minutos que queda de, de carrera en los cuales van a tener que dosificar de la mejor manera posible los, los neumáticos. Así es, eh, serán 30 minutos de prueba para esos neumáticos en esa gestión desde de, de piloto sobre sobre su habilidad al volante. Y bueno, estoy, estoy cayendo en cuenta que es la clasificación, bueno, la parrilla invertida se, se invierte respecto a los resultados de la primera carrera, ¿verdad? Sí, en la parrilla invertida de la segunda manga. Pues, eh, adivina quién tenemos en la P1. Eh, ¿Qué ha queda en la P1? Que no. Enon Luis. en Luis eh, va a salir en primera posición en esta segunda carrera. aquí eh, que pues mira, ya estamos eh, viendo la formación de Parrilla. Una oportunidad para, de hecho, yo creo que es el primero que está ahí, ¿no? Así es. Eh. Eh, seguro que es. Enol. Sí, eh, vemos, lo salir en esa... Hüetetín Oreca tiene ahí situado en, en primera posición, sí, sí, Sí, sí, sí. No sé si habrá sido Me equivocaba yo. Santa Clara. Bueno, pero, pero tiene el interior de los Luis. Eh, ojo, ¿eh? Tiene el interior. Veremos a ver la, la salida. Vamos a ver esa atracción de, de los, eh, de, de los portes de cabeza a ver quién tracciona mejor en esa salida y quién llega quién llega mejor eh, eh, bueno se colocan cura. ya los semáforos en rojo tenemos a antonio merino saliendo de esa primera posición en el, en el luis en la segunda veremos ahí la salida esperemos que no sea accidentada igual que esa primera salida viendo muy bien el interior de Don luis en la frenada vamos a ver bueno bueno bueno madre mía ya vemos un coche que se va hacia afuera sin toques de momento por lo que estoy viendo bueno veíamos un coche en el césped sí, creo que es Evas Fabregat el que se ha tenido que ir por fuera para no, no perjudicar a ningún piloto y bueno eh, una maniobra bastante deportiva por parte de momento no vemos eh, grandes incidentes en esta salida de la segunda carrera todo muy eh, limpio en esta serie la verdad es un lujazo tener unos pilotos que sean tan respetuosos entre sí y un espectáculo también tener a todos los coches juntitos después de las primeras curvas wow, mucho coche ahí se hace de eh, momento felicitar a todos los participantes en esta cuarta ronda de la Funny Cup. Eh, la demostración de limpieza que están haciendo eh, sí que es verdad que algún off track estamos viendo ahí que creo que es Roberto Gil que cae en picado posiciones con Bueno, el Enor Luis que va a completar esa primera vuelta está fuerte ahora que ha salido bastante bien. Esperemos que los nervios no le traicionen, que pueda tener una carrera más regular. Sí, un Enos Luis que trae por detrás a Miguel Bedoya y a menos de medio segundo, el cual dispondrá ahora de un poquito de rebufo, no creo que mucho. Luis, y si no comete ningún fallo, tendrá la oportunidad para, para mantenerse bastante tiempo ahí en esa primera posición. Veremos a ver que, que si mono Mil también tenga un ritmo por lo menos suficiente como para remontar posiciones. De momento, bueno, bueno, no lo estoy viendo. Está el cuarto, así ah, está el cuarto, justo por detrás de Chefo Durán. Ahí aparece en pantalla también detrás de ese coche. Azul y blanco de Chefo Pues Simona Mil que viene con esa intención de. Eh, pues eh, recuperarse, ¿no? de esa primera carrera del. La... Si sí, vamos, menú.. te iba a decir del pasazo de la primera carrera, pero sé si es que ha quedado segundo, o sea que ya estuve sí, sí. sí. Yo creo, yo creo sin embargo que le habrá sentado un poco mal haber cometido ese ese pequeño error, ¿no? Sí, yo creo que había tenido, había tenido también algún, algún incidente previo, sí. porque había perdido la primera posición y, y ha tenido dos errores que, o dos incidentes que al final, bueno, pues la segunda posición sí. que le da de cara al campeonato le da un poco más de chispa y Héctor García recupera ahí unos puntos valiosos Así es, así es. Eh, incidentes que pueden eh, lastrar, ¿no? Tu participación. Sin embargo, tenemos eh, así Mono Mil muy fuerte y, y luchando por esa tercera posición. Con ¡uy! Vemos un coche por ahí detrás. Cometer un error. Eh, no sé de quién se trata. Geto Tronas? me parece que es Geto Tronas? que cometía un trompo en esa decimosegunda curva una curva de radio corto un y que a 90 grados... Un que toque cae en posiciones, cae a la P21 justo por detrás de Roberto Gil. Aquí está el escuadrón de, objeto, el escuadrón de la de Ojito con Simón que ya recupera la tercera, perdonad las interrupciones constantes, pero es que hay mucha, mucha, mucha pelea aquí viene por ahí bastante fuerte también Chefo por detrás y justo por detrás de Chefo viene Héctor García también que en menuda situación, en menuda situación está ahora mismo Chefo dura está, tiene justo por delante a Simo Midi y por detrás a Héctor García sí la verdad es que no debe hacerle muchas gracias verse envuelto entre titanes de de la competición Debemos a ver hay, si. Héctor lo tiene pegadísimo. Héctor lo tiene ya pegadísimo, pegadísimo. Ejerciendo mucha presión sobre esa cuarta plaza de chefo Durán. Y... Bueno, madre mía, está, está si... afectándole, yo creo. Y Simón ya se, le... <risa> sí, se le está yendo, sí. Está que no, no es nada fácil que te adelante Simón y veas cruces de distancia y luego por detrás traiga a Héctor García. ¿sabes? Así es, así es. Y bueno, Héctor García también luchando por eh, no perder mucha comba con Simón o mil Creo que Chefo lleva un ritmo ligeramente inferior que le va a privar de tener alguna oportunidad por luchar con Simón. Ya veremos si... Al final eh, le afecta tanto, o si por contra. coge ahí el interior. Cuidado que Jean-Claude también está aprovechando esa maniobra que se ha ido un poco por el exterior, chefo, para prepararse la salida, pero ha sufrido ese, esa pérdida doble de posiciones. Bueno, grande, gran, eh, gran maniobra de jean claudio Yo creo que aprovechaba ese. Coche Chefo al estar al exterior de la curva perdía un poco de, de ritmo y venía bueno, muy no, pegadito. Nuevo, nuevo intercambio de posiciones entre Chefo y Gianclaudio. Jean Gianclaudio Jean se mete por el interior de la curva. Ahora le va a intentar hacer la contratazada Chefo, pero no uy, no. uy, le ha cerrado mucho la puerta ahí. Veremos a ver si no han tenido graves problemas. Bueno, sigue, sigue, sigue intentándolo ahí, Chefo. Chefo, que no va a dar, a dar su mano a torcer. Oh, al final se han tocado un poco y se ha ido los afuera. Bueno, pues Lástima. A Miguel Bedoya eh, pegadísimo, continúa pegadísimo a menos de un segundo, casi a medio segundo de, con respecto a Enol Luis. Enol Luis que no está cometiendo ningún error y, y continúa en P1. Así es, en ¿no? Luis, que vemos eh, un poco más fuerte que en la, en la anterior carrera. Salía de esta P2. Y la verdad es que está aguantando muy bien los embistes de Miguel Bedoya. Sin embargo, Miguel, yo creo que estará administrando un poco el ritmo. Veremos a ver de cada final de carrera si estos dos pilotos pueden gestionar bien sus gomas o al final. Alguno de ellos haya cometido algún error de, de gestión. Cuando también Simón mil se está acercando sigilosamente, ya está a prácticamente dos segundos de Miguel Bedoya. Bueno, Miguel Bedoya intentando el paralelo, cuidado con Miguel Bedoya que ha salido muy bien de esa última curva y traccionando bien, teniendo buena velocidad punta y cogiendo el interior de esta primera. Disputándole o wow, sin pasa de frenada, si sí, le hace la contra de los perfectamente y, y nada, Miguel ya se continúa ahí en P2 y ya Simo Mire está al acecho. Eh, vámonos a otras posiciones porque estoy viendo por aquí la cosa muy animada entre Pedro Martínez y sí. Sebastián Fábregas disputándose esa Así es. P15. El paralelo que se está por venir en estas curvas. Eh. Bueno, cerraba mucho la trazada ahí eh, Sebastián sí, Fabregat. Lo hecho. pasaba por fuera ahora en, en la salida de la curva Pedro Martínez. Efectivamente, Pedro Martínez ha, ha hecho un buen exterior por ahí. Eh, se cerraba creo en el paso Sebastián Fabregat, yo creo. Y, y yo creo que, que ha nada más. Y ahora tiene ahí a David Nomo en P14 con ese Porsche blanco justo delante y P P14. mitad de tabla y bueno pues mira, eh, para aquí se lo están pasando en grande. Eh, tenemos también a Ignacio Negro eh, o Trompea justo cuando lo enfocamos. Tenemos también a Carlos Bello Calero con, con Luis Pisioto ahí en esa P9. Sí, en algún momento había llegado a estar muy cerquita eh, Carlos de Luis eh, y con Antonio también Vea un duelo Ahí, bonito sí, veremos sí. a. estos tres pilotos están muy próximos Antonio Merino eh, Luis Vizioto y Carlos Bello eh, Slogan para Carlos Campo eh, Pedro Martínez en, plan, en paralelo con Margatel es porque la aguanta muy bien ese exterior Pedro Martínez que ahora está por el interior de esa penúltima curva tenía alguna especie de error tenía un pequeño, pequeño toque bueno, veremos a ver si puede alcanzarlo de nuevo lo que estamos apreciando eh, de momento piloto super pegado eh, a menos de un segundo todos estos seis pilotos aquí en la, en la tabla en la, en la parte media de la tabla de la, tabla de la clasificación sí es una serie que nos está mal acostumbrando a ver duelos de varios coches prácticamente llegamos a ver en alguna ocasión a 11 coches pegados en fila india bueno ya claudio croce en paralelo con Antonio Merino, Tony Santa Clara también está ahí. Madre mía, Luis Pellotto también por aquí. Madre mía, madre mía. Da, mucho intercambio de posiciones. Bueno. Eh, falta sí, sí. todavía de 18 minutos. Intercambio de posiciones, coches muy pegados, grupos de 4, 5, 6 pilotos y. Y ahí tenemos y a Luis Ojito... Continúa en primera posición. Eso es iba a decir, Ojito con Simón que se ha ido acercando poco a poco, como íbamos eh, comentando. Y está a menos de un segundo ya de Miguel Bedoya intentando ya recuperar esa segunda posición. Tenemos a... a la frenada, si se acerca un poquito más, están... Ya bastante cerquita, haciendo una fila india de cuatro coches entre no Luis, Miguel Bedoya, Simón O'Mill y hasta Héctor García, quienes se han acercado muy peligrosamente y la batalla yo creo que está servida por estas cuatro posiciones. Sí, le, le viene muy bien a Héctor García esta, este tráfico delante de, de Simón O'Mill ya que le está dando tiempo de acercarse a un Simo Mil que lo estamos viendo yo creo que no está rodando azul yo lo está dosificando eso esa goma que, que esperemos que no tengan que pasar ningún piloto por bosses sino perderá mucha posición así es eh, recordar tenemos ese desgaste multiplicado por dos eh, y en una carrera de media hora pues es una es un hándicap también a tener en cuenta. Es un, una cosa que está ahí que al principio no notas, pero cuando desgastas esas gomas eh, puedes tener muchos problemas para mantener el coche en pista. Cuando hemos visto ahí a jean Close, adelantamiento brutal a Tony Santa Clara y un enorme Luis que mantiene esa primera posición, pero cada vez más cerca Miguel Bedoya de él cada vez más cerca a Simo Mil y cada vez más cerca a Héctor García. O sea. Bueno y ojito también el duelo entre margatel y eh, David Nomo. El paradero que todavía mm. continúa veremos en la entrada Chicán. Se tocan en la frenada. Bueno, bueno, bueno, se va a largo atención porque Marcatel eh, trompea al final eh, en esta chicana. Sí, ahí hemos visto un pequeño incidente, o más bien grave, pero bueno. Bueno, esperemos que no sea. de mala intención, que sea una cosa que haya sido la sucedido la, por. La intencionalidad, ya te digo, desde de, de la organización no la contemplamos, lo eh, no contemplamos eh, fríamente el incidente, ¿no? Y, Así y es, aplicar eh... las normas y, y ya está ahí. Eh, Está claro que la intencionalidad nunca hay que.. Porque, porque vamos, si. si fuera así no. No, no lo contemplamos. Bueno, eh, No Luis se mantiene primero. Pegadísimo Miguel Bedoya. Es que está a menos de tres décimas ya. Madre mía, madre mía, que no. es que la, la batalla está servida aquí entre estos dos pilotos. Eh, no Luis que aguanta muy bien los embistes de Miguel Bedoya pero Miguel Bedoya se ha ido acercando a ese parachoques trasero lo está poniendo bajo presión cuando comete ese error que le cede ese interior de la trazada a Miguel Bedoya el intercambio de posiciones inminente en esta chicana bueno pues Ahí tenemos el nuevo líder de esta carrera, de esta segunda manga de la cuarta ronda de la Funny Cup. Y Miguel Bedoya se coloca en primera posición. A ver, a ver si... Oh, oh, cuidado que se le está descontrolando el coche. Se le pega muchísimo en los Luis. ¿Va a coger el interior? No. No le mete el coche. De prudente bueno, bueno. Y, y de momento Simón, Mili y esto García cada vez más cerca. Bueno, bueno, no lo veas tenía un pequeño despiste ahí miguel Bedoya tenía ese problema cara para controlar el coche y, y bueno con la broma parece ser que simón o está cada vez más cerca cada vez poniendo más presión todavía quedan 13 minutos 45 segundos de carrera y esto está muy intenso vamos a ver cómo transcurre esta batalla entre estos cuatro coches Buah, es que van Están rodando a los mismos tiempos, prácticamente. Mira, por ahí vemos a algún piloto que ha pasado por línea de voces saliendo del pit lane. Eh, creo que tenemos con abandono. Si tenemos. Sí, tenemos Rubén Artiaga abandonado, eh, Roberto Gil abandonado y Daniel Martínez también. Una pena se mantiene Ignacio Negro aún en pista y yo creo que era el, que el piloto que veíamos salir de, de Boxes. Bueno, pues muy disputada la cabeza de carrera y tenemos a un Héctor García pegadísimo al culo de Simón eh, Dos pilotos que seguramente intenten adelantar alguna posición. Y bueno, no, no veas con Miguel Bedoya también, Miguel que está... Alejándose poquito a poco de No Luis, ya le saca prácticamente un segundo. Sí, No Luis Bien. ha tenido ahí un, eh, unas cuantas de, de curvas que estaba por decidirse si si continuaba la estela de de Miguel Bedoya o se defendía de ¡Oh, el por... trompo de Miguel Bedoya. Sí. Miguel Bedoya comete el error que Podría ser que haya sentenciado la carrera. Sí, recordar también que la gestión de neumáticos es clave. Miguel Bedo ya ha, tenido, ha ido a full durante toda la carrera. Ya quedan 11 minutos solamente para la finalización de esta segunda manga. Y, y si estos pilotos que vienen por detrás, tanto de García como Simón Avil, lo han sabido gestionar mejor, pues van a tener más ritmo ahora en estos últimos 10 minutos. Pues de momento, un enorme Luis que recupera esa primera posición, pero por detrás tiene muy cerquita a Simón O'Mill, quien quizás intente en esta vuelta ya el adelantamiento. Veremos a ver el, eh, el ritmo de, de Simón, las ganas de adelantar que él tenga. Un enorme lo ha dejado Miguel Bedoya solo ante el peligro. Y, así es. Y está aquí defendiéndose con todo lo que puede de un Simo mil que viene muy pegado y de un héctor garcía que creo que está teniendo problemas de conexión porque acaba de desaparecer el coche sí, parece que está haciendo algún parpadeo que otro uh, no, no es muy agradable que pasen estas cosas la verdad dan, dan muchos problemas y, y sientan mal bueno, paralelo de los dos pilotos de cacahuete Tini Oreca, paralelo entre Luis Pisioto y Tony Santa Clara, en esa curva 2. Y continúa Simo mira al acecho de Nor Luis a ver si cometiera este más mínimo fallo para plantarle cara. Muy disputada la primera posición, nos quedamos aquí con las posiciones delanteras. Por lo mismo, porque tenemos a tres pilotos eh, pegadísimos. No sabemos quién va a terminar ganando esta segunda manga de, de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Y nos vamos a ir al cockpit de Héctor García. sí de un momento muy apretada la carrera, vamos a escuchar el sonido de Héctor. Y vamos vámonos a la parte, a la visión trasera de Nor Luis. Ahí, Ahí está el usted. interior de Simón Mil Lo intentaba. Parece que se guarda esas eh, fuerzas, ese ataque. Sí, no sé. Yo, yo diría que incluso están siendo bastante comedidos sabes que al más mínimo toque se le puede desestabilizar el coche y estos coches son muy de, de inercia no, de, no sé, sí. de jugar con los pesos y, y el balanceo ese típico la amortiguación blanda que tenían estos coches antiguos quizás aquí lo que está haciendo Simón es eh, intentar un poco gestionar mejor los eh, neumáticos para eh, luego pues eh, Intentar ese adelantamiento y no tener que alejarse a, a toda la prisa. Sí, bueno, ya lo tiene... A tiro. Muy Vamos muy a ver porque lo no tiene paralelo, paralelo para Simón Mil que coge ese interior. ¡Uh! Oh, bueno, ¡Madre mía! Un menor Luis que está defendiéndose ahí como puede. Eh, claro es, muy bien. Lo que estabas comentando llevaba razón también. Recuerda que quedan ocho minutos de carrera, todavía hay bastante intentos de adelantamiento. Y lo que se trata es llegar en las condiciones óptimas porque si te dejan los neumáticos aunque te pongas primero no vas a poder defenderlo luego en los últimos cinco minutos así es eh, tirar con un ritmo más fuerte igual le desgaste más las gomas a Simón y le pase factura uh, uh, uh, uh, a ese final Simon de carrera atención al límite y se va se va a la hierba se anula para disfrutar la, la primera posición de esta segunda manga y bueno una pena porque si no está teniendo nada de suerte en esta en esta cuarta ronda de la fábrica veíamos que se trompeaba ese coche en la última curva en esa anterior carrera en esta ocasión ha sido en la curva 12 un par de curvas antes y continúa la, la verdad es que sí parece continúa la batalla sí, y sigue, sigue perdona los, los dos cacahuetes entre Tony Santa Clara y, y Luis pizioto están rodando en tiempos muy similares y a menos de medio segundo. Así es, bueno, o sea, parece. P6 y P7 que le va a dar muy buenos puntos, además puntos dobles en esta ocasión para el cacahuete Tingoreca. <risa> bueno, un no, Luis también tenemos aquí que está aguantando muy bien los embistes de Héctor García. Aguantando la presión, parece ser que ahora es un pelín menor a la que le estaba ejerciendo Simón mil eh, Última posición para Ignacio Negro también. Cuando tenemos ahí disputándole esa P18 a Carol Campo, los dos que están muy pegados, creo que se está encontrando ahora Simón mil puede ser por delante, no lo sé. ¿sí? Bueno, un Ignacio Negro que. En estas últimas posiciones eh, está teniendo un final de carrera bastante divertido. Sí, sí, confirmo que Simón O'Mil está por delante de Carlos Campo y e Ignacio Negro. tiene doblados. Un pequeño track para Ignacio Negro. Y bueno, volvemos con la batalla de, de estos tres ports verdes eh, entre Tony y Luis. No, ojo Sebastián Fabregat que intenta el interior en esa segunda curva parecía, sí parece ser que está por dentro. Sin embargo ha aguantado muy bien el exterior David Nomo. Sí, un David Nomo que lo vemos ahí con la parte aerodinámica delantera dañada, sobre todo el faro izquierdo tiene bastante movida. Sí, Parece ser simplemente un daño estético, pero sí que estas cosas afectan. Oh, se va por fuera. Vale, se va por fuera. De no. Ahora viene un FIFA, donde ah, vale, tiene la posición ganada Sebastián. Está bueno, tenía consolidada sí, ya. Y nada, Sebastián Fábrega de retomando esa P12. Simplemente en, en la atracción ha podido. Eh, aguantarle bien el, el adelantamiento, la ha podido consolidar perfectamente ese adelantamiento. Continúa aquí la batallita particular de, de equipo, parece un entrenamiento más bien <risa> más bien <risa> que una carrera. Y entre Tony Santa Clara y Luis Piscioto, cuando tenemos también a Gueto, Getronas eh, pegadísimo a Margatel en esa P10. Margatela y lo tenemos con ese Porsche amarillo y Gueto que tronas. Eh, quiero recordar que tuvo algún accidente, no lo sé. Podría, sí, me otro. parece. Sí, sí, hasta ha tenido un accidente. No recuerdo dónde, pero me parece que ha sido en uh, en la Chicán. Puede ser que haya tenido. Si haya, no, en la, en la curva 12 ha tenido accidente. No sé si en esta carrera o en la anterior. Bueno, vemos también de no luis que se está distanciando con bastante facilidad de héctor garcía parece que héctor no va a poder conseguir eh, aguantarle ese ritmo no tendremos batalla entre los dos pilotos parece ser un Héctor garcía que lo estoy viendo que tiene bastante daño también en la parte delantera y, y el detalle del, de la luna eh, jeje, quebrada Bueno, tenemos a Mods Games eh, muy cerquita de Antonio Merino. Vamos a ver eh, si puedes eh, pinchar la batalla, porque está bastante interesante también. Antonio y bueno, Antonio Merino, sí, eh, Mods Games y por detrás está también Alejandro Tomeno, muy Alejandro pegado a, Tomeno, sí, muy pegado a estos dos. Eh. No, veremos, quedan ya tres minutos de carrera, tres minutos para que termine esta segunda carrera de 30 minutos eh, con ese desgaste de ruedas que ya debe estar haciendo eh, efecto. Efectivamente, veíamos a Modes Games tener un pequeño error ahí, una pequeña patinada en la última curva, muy cerquita. Alejandro Tomeno intentando ya ponerse en paralelo. Ahí tiene el interior Alejandro Tomeno, es que no ha defendido, esa trazada. Veremos en la contrazal trazada en la atracción de la primera curva. Bueno, parece que Alejandro está consolidando ese adelantamiento. Totalmente.. Lo ha hecho perfecto, ¿eh? se ha pegado lo suficiente en recta, eh, se ha metido por el interior y. Y yo creo que anda con un poco más de ritmo que Modes porque se está distanciando de él y está consiguiendo acercarse a Antonio Merino, que es el siguiente piloto que se dispone a hacerle el paralelo. Ahí lo tenemos. Se cuela, no se cuela. Muy buena, muy buena Alejandro Tomeno ahí. Eh, ese doble adelantamiento en menos de, de una vuelta. Madre mía, ¿cómo están las cosas? Eh? <risa> Tenemos batallas por todos lados. Eh, ahora mismo quizás menos, pero sí que es verdad, hemos tenido una carrera muy emocionante. Cuando veía un coche trompear, Siempre el de Modest. Se ve humo. Eh. En Mods Games. Trompeaba la en esa... De, estoy con la batalla de Tony Santa Clara y Luis Biscioto que mantiene aquí su batalla particular durante toda la carrera llevada así y un Luis peixoto que está rodando bastante rápido y, y siguiéndole de coche de coche liebre a, a Tony Santa Clara Efectivamente el cagahuete Timoreca en su batalla de, de pilotos batalla de equipo de momento respetándose mucho ya que son compañeros de equipo y aguantando muy bien los embistes, el uno del otro. Bueno, Miguel Bedoya que acaba de superar a Héctor García, Héctor García que se ve que tiene algún problema aerodinámico. Bueno, sí, parece que, que va perdiendo algo de ritmo. Sin embargo, Miguel Bedoya va a intentar, eh, ya falta de muy poco para que termine esa carrera. Va a intentar acercarse a Enol, pero parece ser que está bastante lejos, va a ser muy difícil. 1000 que está en cuarta posición en esta última vuelta y bueno muy buena posición a pesar de haber tenido un incidente bastante serio bueno, al final es lo que tiene sacar tanta ventaja al principio que te, te hace estar mantenerte en esas primeras posiciones Sí que es verdad que está un poco alejado de ese podio, pero sin embargo ha hecho una buena carrera a pesar de esos eh, eh, errores, ¿no? Eh, que pues lastran, ¿no? La participación la perjudican. Bueno, bueno, bueno ya tenemos a ya a pasando a por línea meta, ¿no, Luis? A Enol Luis, eh, enhorabuena Enol que. Carrero y trompo, bueno, Miguel Bedoya, Trump, Miguel Bedoya que pierde posición con respecto a Héctor García que se cuela segundo. Y Miguel Bedoya bueno, yo, que llegará en tercera posición, creo. Si llega el, el, drama, si bueno, el eh. drama de la última curva, no se puede decir eh, que has ganado hasta la última vuelta. Hasta la última curva, y, y bueno, es que no puedes decir nada hasta que no pases la bandera de cuadros. Última vuelta ahí también para los pilotos de Cacahuete, Luis Besito y Tony Santa Clara. Eh, Tony Santa Clara, que le ha ganado la posición a Luis Besito, que ha pasado ahí. Alejandro Tomeno llega en P7, a Antonio merino continúa en P8, Sebastián Favrega P9. Bueno, ahora saldrá la tabla de clasificación. y sí eh, Miguel Bedoya ha perdido ahí la posición con respecto a, a Héctor García esa segunda plaza le hubiera dado más puntos pero bueno eh, de todas maneras ha he hecho un carrero y muy buena carrera sí. me gustaría felicitar a todos los participantes que lo han hecho genial y en especial las la primeras las primeras puertas que han sido bastante limpias y sí, sí es destacar sí. es como la limpieza de los pilotos que eh, han salido perfectamente en ambas carreras. Algún coche veíamos eh, quizás apartarse para no perjudicar eh, a otros pilotos. La verdad es que ha sido la verdad una de, una de las salidas más limpias que hemos visto. Yo creo que en este campeonato estamos viendo salidas muy limpias. Sí, pues eh, esto es la Fanny Cup. Recordar que queda alguna plaza libre, creo todavía que. Que cubrir en este campeonato a falta de dos rondas para la finalización. Y, y nada, ahí tenemos ya la tabla de resultados de esta segunda manga. en Un enorme Luis que lo ha hecho perfecto desde el principio hasta el final y se lleva esa victoria. Héctor García ha sido muy constante y se lleva esa segunda plaza. Y Miguel Pedoya que entra en el podio, eh, meritorio podio también. Simo Mil P4 de buena posición también y buenos puntos. Eh, tenemos a Tony Santa Clara que le ha ganado al final la posibilidad a P5 a, a Luis Psioto eh, Alejandro Domeno P7, Antonio Merino P8, Margatel P9, Keto Getronas P10 Bueno, pues esto ha sido todo. Eh... Nada, eh, agradecer también a la gente que haya estado viéndolo en directo, eh, los que hayan estado en Twitch o en YouTube. Y, y en especial a los dos podios de la de las dos mangas han sido muy divertidas y yo creo que esto es lo que nos espera la, el próximo miércoles <ríe> <ríe> eh, algo que añadir que bueno pues eso eh, felicitar a todos los pilotos eh, felicitar la participación eh, también agradecer a la organización por las grandes carreras que nos estamos llevando el espectáculo y bueno eh, que sigamos así siempre no pues sí pues bueno eh, efectivamente la verdad es que estamos teniendo muy buena participación por eh, es de agradecer sabes si no no serían tantos campeonatos y, uh -huh. y nada eh, nos vamos a ir despidiendo ya y sin más dilación os dejo con los créditos. Un saludo. Un abrazo.